Comemos todos los días y varias veces al día. Desayuno, comida, muriendo y cena. Si se nos olvida, nuestro estómago se encarga de recordárnoslo. Alimentarse es fundamental. Por eso antiguamente las ciudades se construían cerca de ríos que traían agua y cerca de campos donde podía cultivarse. Una idea bien sencilla que parece que se nos ha olvidado. Salustiniano, uno de los agricultores que trabaja en la tierra cerca de las grandes ciudades. Todas las mañanas Salus se nos acerca al mercado tradicional a traernos las frutas y verduras. Pero un buen día estos mercados tradicionales fueron sustituidos por grandes superficies que traen las frutas y verduras de lugares lejanos, a miles de kilómetros de distancia y mucho más baratas. Por eso agricultores y agricultoras tuvieron que marcharse dejando sus tierras vacías, que fueron rápidamente ocupadas por bloques de pisos, grandes superficies y supermercados que no querían ni oír hablar de las frutas y verduras de proximidad, pero Salustiniano resistía, uno de los pocos que aún cultivaba su tierra, él quería seguir allí costase lo que costase. Y tanto que le costaba, porque tenía que vender más barato de lo que invertía en trabajar la tierra. Algunas tardes, nuestro amigo Lortelano iba a pasear por el supermercado y miraba esas verduras que habían viajado desde la otra punta del planeta. Y pensaba, si un tomate va a recorrer miles de kilómetros de distancia, seguro que muchos se ponen malos por el camino y hay que tirarlos. ¿Cuánto plástico y envases se deben gastar para protegerlos y que no se deterioren? ¿Pero cuánto deben contaminar los miles de camiones, barcos y trenes que traen la comida de un lugar a otro todos los días? ¿Y qué poco le deben pagar al agricultor que los cultiva para poder venderlos a estos precios tan baratos? Desde hace algunos años el tiempo está loco, loco, loco, loco. Se suceden las tormentas, sequías, inundaciones. Debido al incremento constante de las temperaturas que son responsables de toda esta locura, el cambio climático, científicos y científicas de todo el mundo nos dicen que esto se debe en gran parte <coughs> a los gases que emiten los barcos, aviones y camiones cuando van recorriendo miles y miles de kilómetros de distancia, por ejemplo, trayéndonos frutas y verduras de la otra punta del planeta. ¿Qué pasaría si este u otros problemas hiciesen que las ciudades estuviésemos incomunicadas las unas de las otras, completamente aisladas? ¿Qué sucedería si ahora los camiones, barcos y aviones dejasen de traer la comida desde la otra punta del planeta? ¿Cómo comeríamos entonces? La solución está a la huerta de la esquina, donde hombres y mujeres como Salus practican la agricultura de proximidad. Consumir alimentos de proximidad protege a las personas, y al planeta, por ello cuando bajemos al comedor del colegio podemos dedicar una sonrisa a Salustiniano pues sus verduras además de nuestros estómagos están alimentando otros modelos